audio que en el día de ayer pues, circuló, eh, donde podíamos nosotros escuchar la reacción de nuestra eh, gobernadora eh, de Xiomara de aquí de la provincia Duarte. Yo quiero referirme a que esta reacción de la gobernadora eh, no es que tal vez lo vayamos a justificar, pero yo quiero eh, decirle que esta es una reacción producto de la presión que tiene la gobernadora como representante del poder ejecutivo eh, a, las, a, las, ¿verdad? a las peticiones con todo su derecho que tienen los miembros del partido revolucionario moderno a ser parte de, de, del, del, del gobierno en el sentido de que se le dé la oportunidad de trabajar. Porque trabajaron para eso, para llevar el PRM al poder y a este en el poder. Entonces, todavía... Todavía son muchos, muchos, muchos que no han podido conseguir un puestecito, un trabajito en el gobierno de manera que le permita, ¿verdad? Después de tanto tiempo en la oposición, pues poder disfrutar de un trabajito que le permita mantenerse. Entonces, en función de esa presión, Emanuel y Amigos Televidentes, desde mi punto de vista es que la gobernadora reacciona de esa manera, ¿verdad? Incluso... Eh, diciendo que por la gran cantidad todavía de, de, de peledeístas que están en el gobierno, que están en los, en los puestos, es eh, por eso, y estos y esto, han sido capaces, según mucha gente, hasta de burlarse de los mismos perre, perremeístas que fueron los que eh, llevaron al poder el gobierno, llevaron a Luis Abinader, pues se sienten extremadamente mal, porque ven que quienes estuvieron... 20 años en el poder y ellos sin la oposición y no pudieron eh, eh, trabajar, ¿verdad?, en el plan gubernamental. Hoy día se mantienen en esos puestecitos que pudieran ser para los premeditados que fueron los que trabajaron. De Pero entiendo que, también, Víctor, que hay posiciones en el Estado, posiciones que son técnicas, eh, que, que no debieran de moverse tan fácilmente, ni depender de un color político. Ahora, sí hay posiciones ahí que yo no sé qué buscan esos peleaditas cobrándolas. Por ejemplo, el hijo de José Tomás Pérez, yo no sé qué en la embajada del Reino Unido como embajador, eh, eh, no sé cómo es que se llama, embajador eh, sustituto, no sé qué cosa, ganando 10 mil euros al mes. Sí, pero pero eso... eh, y, y, y, y la hija de Gonzalo Castillo en el Ministerio de Relaciones Exteriores ganando 400 mil pesos al mes. Pero eso y es... hoy salió a la luz que Sergio Vargas Todavía está, tiene una botella en el Miner, en el miner de, de 100 mil pesos. Entonces, ¿qué busca esa gente? Pero ahí? eso que tú dices, está correcto. Hay, hay puestos técnicos. Oye, lamentablemente, que no debiera ser así, pero lamentablemente estamos en un país que todavía las cosas son así. Porque si nos vamos, por ejemplo, a gobiernos anteriores, ahí no había problema. Ahí nombraban y nombraban sin problema. Entonces, hoy, hoy... El PRM tiene que acogerse a todos los procedimientos, ¿verdad? Para poder nombrar o cancelar. No estamos de acuerdo con esas cancelaciones masivas. Sí, pero sí estamos de acuerdo que el PRMista que, se tra que trabajó durante 20 años para llevar al PRM al poder hoy necesita y está en el deber de ir al gobierno y tener su puestecito. Yo la, con lo que estoy de acuerdo con que rompan todo eso, usted, es, que hay ahí. El asunto es que, yo lo que esa eso reacción de la gobernadora obedece a la presión que tiene por, su, por sus compañeros que quieren ir a, la, quieren, necesitan un puesto de trabajo en su gobierno. Entonces, así como ella plantea, si el gobierno, si el presidente Luis Abinader eh, entiende que no se puede hacer perfecto lo respeta pero yo entiendo que esa reacción de la gobernadora ha sido producto de esa presión en Manuel Tejada y amigos televidentes han querido ahora crucificarla verdad eh, y peor aún eso es una conversación que ella la tiene asume ella en una en, en su ¿verdad? círculo en privado. Equipo, claro ah. la, vamos a suponer la intimidad de su, de su equipo de trabajo sin embargo sin embargo parece que había un traidor ahí ¿eh? Seguro no, o sea, no que tal vez había un, había un traidor que fue capaz de, de, de no de filtrar, porque ahora se dice, ¿se filtró un audio? No, no, se filtró, no. Eso Lo no fue, mandaron. Eso no fue, de eso que, fue a propósito. Sí, eso fue a propósito, fue, <risa> eso fue que fue enviado. Pero Víctor, entiendo que también hay que este, llamar a la cordura en ocasiones y, y el fin no justifica a los medios. Eh, yo entiendo que la, la actitud también de la gobernadora Pero, es un poco atropellante, sí. entiendo que Pero, bajo la misma presión... Que ha tenido, como usted especifica, por los compañeros y demás. Pero, pero, entiendo Miren. que el Estado, el Estado, no es un botín. El Estado no es un botín como el presidente lo dijo en campaña. El presidente Luis Abinader lo dijo en campaña. El Estado no es un botín para usted y se lo allí a repartir. Y si es verdad que hay un cambio también. No deben ahora también usar la misma costumbre que usaba el otro porque estamos en lo mismo. Sí, no es un botín. No es ningún cambio. No es un botín. ¿Cuántos entonces. millones votaron por el prm no, pues no sé. ¿Cuántos fueron? Sí, sí, es Pero no eran perremeístas. Es cierto que no es un botín. No eran perremeístas. Entonces, como no es un botín, hay que dejarlo. Los millones de dominicanos que votaron por el PRM no eran los perremeístas. No fueron es, dominicanos que fueron a como votar no es, en masa. Y sí, como no es un botín, hay que dejarlo intacto como estaba. No, es que okay. no. Porque, por ejemplo, los, el PLD, por ponerte un ejemplo, tiene más de 2 millones inscritos en el padrón y no votaron todos en las elecciones. Y por el PRM votaron más de 2 millones. Entonces, ¿quiénes eran? No eran los del padrón del PRM nada más que votaron. Fuimos nosotros, la clase media, harta del PLD para sacarlo de ahí. lo que estamos vestidos de negro en Plaza de la Bandera para sacar de ahí de, de, de la corrupción porque de verdad se nos vendió un cambio, porque de verdad queríamos un cambio y no para que estas personas vinieran a hacer sí. para querer hacer sí, más lo de que lo mismo. Quiero, lo que quiero decir, Emanuel, es que esos... esos esa, esa, esa base eh, de esos dirigentes medios y de la base del PRM, necesita necesita eh, que se le coloque en un puesto donde puedan ellos percibir lo de seguir manteniendo su familia. Es en ese sentido Entonces, que Víctor, Sin embargo, me refiero... Y que Vamos a seguir con el clientelismo no, político, no es que cli no, a repartirnos no, el no Estado, es que el y nunca va a haber un, aquí un, un verdadero no, Estado dominicano, no sino... Es, un partidismo, no, un clientelismo, no y vamos es a continuar que, en no el ciclo es que No es que, es que todo no puede seguir como estaba, Manuel. no es que el clientelismo. Es que si tú tienes en una dependencia del Estado 600 empleos, óyeme, lo que te quiero decir es que lamentablemente no debiera ser, por eso no, en este país no hay la estructura todavía para, para que las cosas sean diferentes. Entonces, bueno. es que ese que está ahí, ese peledeísta, ese que está en ese puesto peledeísta que sabe que no es eterno, que lo necesita o no, que tiene 20 años, pero lo que tiene 20 años en el, en la oposición, pasando trabajo, necesita un puesto que se le un puesto. hay que reconocer esa labor que hizo. Es en ese sentido que me refiero. Y no debiera ser, debiera ser, va a haber un puesto de trabajo para, la, para todo el mundo, pero no tenemos todavía nosotros la, la estructura ni la capacidad para que sea diferente. Por algo y se es empieza. Exacto, vamos a Por algo proceso, se empieza. Correctamente. Así es. Y miren, Emanuel, eh, yo quiero reconocer, y así lo he llamado, el gesto de humildad que tuvo el presidente Luis Abinader el día de ayer, mientras inauguraba la ciudad sanitaria en la ciudad de Santo Domingo. ¿Por qué quiero reconocer ese, ese gesto de humildad? Porque mientras la senadora de Santo Domingo, Faride Raful, del Distrito Nacional, eh, antecedía al presidente en su discurso, eh, quiso politizar... Este acto de inauguración, cuando dijo que tenía que ser el, el PRM en el poder inaugurar ese, ese, la ciudad sanitaria en el día de ayer, una manera de decir eh, como que es un, que es un una eh, cómo se llama una obra de este gobierno. Más sin embargo, el presidente de la República, cuando eh, le tocó su turno de dirigirse a los presentes, reconoció que esa es una obra hecha por el gobierno pasado porque estaba hecha en más de un 70%. Claro, pero yo no sé quién Entonces, le dijo a la senadora Farideh Raful que eh, en, no, en nueve meses se hace un hospital de esa envergadura. Entonces, por Dios, se caía de la mata que, que había empezado en la lo anterior Lo que pasa gestión. es que o sea, yo no sé cuál es la, la necesidad de, de querer politizar. Ya la política pasó. Ahí vemos de nuevo a repartirse el botín y, y politizar de que el Entonces, hospital lo hice yo, lo entregó yo y lo inauguré yo. No, se empezó anteriormente. Estaba avanzado este gobierno. Lo que hizo fue terminar, Claro, dar continuidad de Estado, que es lo que debe, lo que deben hacer los gobiernos. El que el, el que el que entra, que ahorita, el que ya. entra, el que darle seguimiento a las cosas que están iniciadas para, porque son los recursos que son del estado, que son de todos. Además, además, cuando digo de, del gesto, eh, fue una especie de, de, de tapaboca que le dio el presidente a la senadora que ha, ha causado múltiples ruidos. A este gobierno, siendo una senadora, que está, es senadora por el PRM, que la llevó el PRM a ser senadora Internacional y ha sido diputada en varias ocasiones. Entonces, eh, eh, paría de que eh, tiene algún está, de En medio de muchas controversias sí, sí, se ha visto rodeada Que no debe ser porque de este República. es su partido, este Pero, es su gobierno. Eh, eh, si ella, y siempre fue de las que abogó por marcar la diferencia. Claro. Y, en, en, y ahora está entonces haciendo más de lo mismo. Incluso y, y, en Manuel, eh, eh, eh también así lo expresó el presidente. Cuando iba a hacer uso de la palabra, dijo que el discurso que le habían preparado no lo iba a usar, sino eh, se expresó sin. Parece tipo que de el documento. discurso también tenía eh, su chinita, línea. Línea. Sí, sí, política ahí. Y... Y presidente inteligente, además claro lo que está haciendo, claro lo que está haciendo, porque le está gobernando para el país, no es para el grupito sí. Y si muestra que está. Estamos... El único que quiere un cambio dentro de PRM, yo creo que es el propio el único. Pero el lamentablemente presidente. hay muchos que no lo quieren así, uh -huh. aunque hay otros que sí han seguido la misma línea del, del presidente Luis Abinader.